a mantener la cordura, estiro de escritura porque es mi única ayuda, mis musas se desnudan para sacar la basura, Limpio mi ser, ordenó mis ideas, mi herida se cura, Run, run, es que cajir para esquivar la puñalada, tú sabes, en esta vida no regalas nada, estoy buscando pan, no detrás del pan, estoy cruzando el puente la rata con Butan Clan, hoy ya salgo crudo con detalle con mi Adrián, mi Jesús está siempre listo mientras otros solo hablan es hijo para mí es vida, en la puerta que me aleja del mal y toda la movida. van fiera y lo que sueltan todo es mentira. Mis ojos han visto tanta mierda que no se olvida. No mida mi apariencia, fíjate en lo que no ve. La sonrisa la volé, perdóname, volveré. Abro mi cráneo, calculo el radio, reparto el barrio, nadie sigue los pasos del Sagitario ¿Por qué? Nada inmerso entre folios, sin sucedáneo, si viven en la oscuridad con malos presagios Abre los ojos entra sin pez en estado puro, visiones que nos hacen ver cómo será el futuro Todo esto estaba escrito, os lo aseguro, por mí por todos mis hermanos, un legado lo juro cada tema es una cortesía Digno de escuchar, hace que flotes y que alumbre la luz del día Mi sano está al lado, soltándolo for real Manteniendo a todas esas ratas escondidas Dando la vida, también la muerte funesta El golpe ni te lo esperas, aunque las veas directas Es un camino lleno de curvas y rectas Ten cuidado de no salirte si obstáculos se presenta. Volveré a ser esa persona alegre que era ayer Me alejaré de toda la ruina que hay detrás del placer. Lo juré por mis ancestros, el rumbo no perderé Me castigo para ponerme firme pa' seguir en pie Curado de toda esa basura que está contaminada Hay un pasado turbio, prefiero no echar la vista atrás Ven mis pasos al andar, el mismo que los demás Me abro el pecho y saco el alma si lo quieren más real